Nota para el futuro. Eso se decía en la máquina de bailar. Está bien, está bien la película esa, ¿eh? Podéis verla. No, las gafas las tengo para nada porque en realidad... Eh, pues bueno, lo que tengo que mirar tampoco... Bueno, sí que hay algún dato pequeño, ¿no? Eh, sí, sí, en realidad sí. Bueno, eh, vamos con vídeo tocho. No sé cómo le voy a llamar al, al título de este vídeo, pero vídeo tocho. Sobre entrenamiento o sobre ideas, más que más que decir decir deciros cómo hay que entrenar exactamente que va a depender de muchas cosas no eso va a variar eh, decir algunas crudas realidades crudas realidades eso lo dicen en Canal que me gusta mucho de bici, mirarlo, eh, Comunidad Biker MTV. Eh, mirarlo, Comunidad Biker, siempre sale. Amigos de Comunidad Biker. Bueno, pues está muy bien, está muy bien. Yo aprendí bastantes cositas de reparaciones y arreglos de la bici así inesperados que tienes que hacer y tal, que muchas cosas no me han pasado, pero que aprendí bastante de ellos. Me gustó mucho el canal, eh, mirarlo. Comunidad Biker MTV, ¿vale? si no me equivoco, ese es el nombre. No sé si ha variado algo el nombre. Bueno, son de Murcia, ¿vale? Eh, creo. Vamos con el tema. Eh, bueno, pensando, pensando, digo, ¿de qué podemos hacer un vídeo que yo creo que pueda estar interesante y, y digamos, que saque como verdades, no? Crudas realidades, bueno, eh, crudas realidades. Hay que tener en cuenta una cosa, hay que tener en cuenta una cosa. Hoy, por ejemplo, he visto un vídeo en la tele, bueno, era un tema que no tiene nada que ver con... El, pero bueno, era de un chico de atletismo que murió por una enfermedad al final, y... Hace muchos años en Estados Unidos, ¿vale? Y. y ¿Dónde estaba.? ¿Dónde te das cuenta, ¿no? De que dices, hostia, al, al chico este eh, lo que vieron, mmm, cuando tenía, no sé, poquitos años, era que era muy rápido, muy rápido, muy rápido, ¿vale? Entonces, enseguida, pues, bueno, no sé si bueno, se lo ocurrió él o, o alguien lo vio, pero el caso es que lo metieron en un club de correr y tal, y ahí estaba entrenando y todo el rollo, ¿no? Independientemente de ya, no sigo no, con sí, la historia, pero. Quiero decir que él destacaba respecto a todo el mundo, es decir, él tiene unas cualidades especiales. Eso es lo que quiero que quede claro. Eh, hay gente que tiene unas cualidades especiales, que estás tocado por la mano de Dios, como, de, como decimos a veces, ¿no? y hay gente que somos normales, yo soy normal, ¿vale? No estoy tocado por la mano de Dios, yo me gustaría. Vale, Entonces, yo me lo tengo que currar a base de entrenamiento, y la mayoría de la gente se lo tiene que currar a base de entrenamiento. Vale, Aún así, luego hay gente que, no está tocado por la mano de Dios, no es normal y todavía está tocado por la mano de, yo que sé, de quién le tocó, que encima todavía le cuesta más, ¿vale? Y también hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que con entrenamiento vamos a mejorar muchísimo, pero voy a poner un ejemplo, mira, ahora lo veis, a ver. Eh, es que no quiero dar datos, no quiero dar datos por privacidad de la persona y entonces a ver cómo lo enfoco para que explicar la situación. Bueno, yo hablé con un chico, ¿vale? Que se dedicaba a la bici y, y este chico me dijo, <ríe> dice, mira, yo tengo amigos que hacen series, que entrenan específico entre semana, que hacen de todo de bici, ¿eh? Me refiero, seis de velocidad con la bici, en fin, todo, ¿no? Eh, bueno, no, no me explicó muy a fondo, pero digamos que, que se esforzaban, que entrenaban tal, ¿vale? Dice, yo solo salgo, yo me parece recordar que dijo, no sé si dijo cuatro horas, Máximo 5, no creo que sean más de 5 horas a la semana, pero en una sesión, dice, yo solo salgo una vez 4 o 5 horas, no me acuerdo cuánto me dijo, ¿vale? Pero no era exagerado, yo creo que 6 horas no era, no era exagerado, ¿vale? Da igual, aunque fueran seis horas, son seis horas semanales, no son 30 horas, ni 20 horas, ni 15, ¿no? Bueno, pues el chico ganaba a sus compañeros, de hecho, ganó una carrera conocida, ¿vale? La ganó, y dice, yo entreno ya digo, ahora no recuerdo el dato exacto, podría ser cuatro horas a la semana, pero una sesión, un día, un día y ya está. O sea, no es que diga, ah, entreno lunes tal, miércoles específico, tal, tal, tal... Entonces quiero decir, hay gente que está tocada por la mano de Dios y con muy poco que entrene, tiene unas cualidades fabulosas para el vicio, para correr, o para el tenis... ¿eh? ¿Por qué el Nadal gana? Pues no habrá gente que estará entrenando como, como locos, más a lo mejor que el Nadal, y no ganan y no tienen ese nivel, ¿no? O, o el Alonso, o el Mar Márquez, o yo qué sé, miles, ¿no? Que hay, o el Indurain en bici, o el, o el Perico Delgado, o el, me refiero, ¿cuánta gente hay que, seguro que ha habido gente por el mundo, que ha entrenado, me refiero de ciclismo, de, que ha entrenado más, más horas, se ha esforzado más y no, ha, no les ha ganado? ¿Vale? Es decir, lo primero que tenemos que tener claro en esto que estamos del trail o de la bici, en este caso que estoy ahora un poco en modo bici, es de que eh, tenemos que estar tocados por la mano de Dios para ser realmente buenos, realmente buenos. Tenemos que tener una condición buena, de, digamos, oculta. No digo de base porque mucha gente, por ejemplo, hay corredores de trail buenísimos y han tenido sobrepeso, bastante sobrepeso. ¿Vale? Entonces, claro, por eso digo, no es de base, porque en realidad no es de base. Eso estaba ahí, esas cualidades innatas estaban ahí dentro, había que pulirlas, pero digamos que algo tenía bueno por ahí dentro, ¿me entiendes? Lo que pasa es que por situaciones de la vida, pues a lo mejor en ese momento pues no estaba en su peso bueno. no eh, Entonces, bueno, que la gente que vea este vídeo diga vale, ¿yo dónde estoy? ¿Estoy en el lado de que me lo tengo que currar o estoy en el lado de que, oye, que entreno poco? Mira, yo, por ejemplo, he sido muy buen estudiante muy buen estudiando, hay que decirlo. Eh, yo solo tenía que coger y atender en clase y cuando llegaba el examen, cuando llegaba el examen, me leía la lección, el libro, ¿no? lo que tenía que tal, iba al examen y sacaba nueves, dieces, de ahí un notable ya era para mí un quedar mal, ¿sabes? Un quedar mal, un notable, un cago en la hostia, un quedar con un notable, ¿vale? Quiero decir, y yo solo, solo atendía en clase, no era follonero, atendía, estaba por la labor, estaba por lo que había que estar, y luego me leía una vez la lección, es decir, no decía, hostia, cojo la lección de matemático, de tal, y me pongo aquí, y tenía que y no me entra, y lo repetí, y lo re no, no, no, no, o sea, una vez para el examen, o sea, cuando va a llegar el examen, un día antes, te miras lo que entra en el examen, te lo lees y, y vas y sacas un 9 o un uno y medio, un 10, ¿me entiendes?, o sea que eh, cada uno tenemos cualidades innatas para, para algo, ¿vale?, y, y bueno, hay que, bueno, si puedes explotarla y si no puedes explotarla, pues no, la, no te ha dado la vida la, la, la posibilidad, ¿no?, eso pasa. Eh, entonces, bueno, eh, ya digo, como ejemplo, esta persona que, ya digo, entrenaba cuatro horas a la semana, un día como el que sale por todos los amigos, sale un día en la bici, pum, y va, siempre mete en una carrera y la gana, y la gana, o sea, no hablamos de, es que era más bueno que los otros, era más bueno que sus amigos, vale, y los amigos entrenaban más, pero no era eso, es que además gana la carrera, o sea, ganar una carrera ya son palabras mayores, ganar una carrera no es como, ah bueno, es que soy más bueno que este o más bueno que el otro, ah, buenecillo tal y cual, no, no, ganar una carrera tienes que ser muy bueno para ganar una carrera, ganarla de la general, no de categoría ni hostias, de la general, hay que ser muy bueno realmente. Mira, voy a poner otro ejemplo, y, y lo vais a ver, yo en una carrera tampoco voy a decir, no sé, es que no me acuerdo del nombre, si, si me ve, ya él sabe quién soy, pues un saludo, pero bueno, pues tuve la, la coincidencia de, de correr una carrera con, pues con, con una persona que de casualidad no me acuerdo, eh, no me acuerdo si él me conoció de algo, bueno, el caso es que fuimos haciendo una carrera de unos 60 62 kilómetros era la carrera, y, y fuimos corriendo juntos, ¿no? Y en este caso, él creo que sí que entrenaba y que sí que más o menos se esforzaba, pero que creo que tampoco llevaba muchos años metido en el tema, ¿vale? Lo que vais a notar un poco extraño es que él, por ejemplo, cuando lleguemos a un punto de la carrera, no me acuerdo si era kilómetro cuarenta y pico o algo así, cincuenta, cuarenta y pico, ¿vale? Eh, nos teníamos ya comido casi todo, faltaba un poco de nivel final y tal, pero bueno, pues él me dijo, bueno, yo fumo, me, me voy a fumar un cigarro, y él se fumó un cigarro en la carrera, se fumó un cigarro en la carrera, que se puede, eh, que se podía, eh, que nadie piensa, que no se puede, no, que, que, que es legal, tú te puedes fumar un cigarro, no, no puedes meter a un bosque fuego, eso sí, ¿no? Pero sí que en un punto seguro puedes fumar tu cigarro, que nadie piensa que es ilegal. Pero, por ejemplo, el chico fumaba y dice, ah, pues luego ahora me pretende un cigarro. Y se fumó un cigarro, ¿vale? Yo mientras aproveché para ir al baño, y luego seguimos juntos, ¿vale? Seguimos juntos en la carrera. Y y él quedó un poco delante, íbamos más o menos emparejados, pero él siempre iba un poco más tirando de mí, y cuando íbamos, de, de, de, no me acuerdo si él dijo, entramos juntos, y digo, no, no, entras tú delante, entras tú delante, que tú vas más sobrado que yo, aunque vamos juntos en realidad, pero tú vas mejor que yo, te mereces, mejor, te mereces tener un puesto delantero a mí, porque tú realmente vas en mejores condiciones, ¿vale? Y, y ya está, y me refiero a que quedemos que así una carrera. Y él hablaba de otros compañeros que tenía, pertenecían a un club de atletismo, también hay que decirlo, que, de, que iban delante pero sobrados charlando, charlando, ¿eh? Charlando, como el que sale a rodar en, con la bici y va charlando uno al lado del otro por la carretera, pues lo mismo, esos ya eran otros que eran un poco más buenos, iban delante nuestro, ¿no? Y, y se veían un poco a lo lejos, ¿no? Luego supongo que iban cogiendo cada vez, no me acuerdo ya muy bien, por pues hace varios años, ya iban cogiendo cada vez más distancia y ya no los vería, ¿no? No me acuerdo si quedaron sextos, a lo mejor esos. ¿eh? Que digo. Iban charlando, o sea, iban corriendo, pero iban para que os veáis cómo iban de pulsaciones, que iban charlando uno con el otro. Cuando tú te pones una carrera y vas realmente jodido, vas tocado y vas compitiendo, tú no puedes ir hablando con el otro. ¿Entiendes? A lo mejor una carrera de 200 sí, una carrera de ciento y pico sí, pero una carrera de 60 tú vas más, más apretado, ¿vale? Vas más a más fuerte, más, dándole más caña. Pues iba charlando, bueno. Y me dijo, precisamente, porque digo, hostia, estos que van bien, ¿no? Y dice, pues lleva, no me acuerdo si dijo, un año entrenando o algo así. Uno de los que iba adelante, que iba el tío, como quería, de, de sobrado, dice, pues lleva un año o algo así, hostia, y dice, sí, es que se le da súper bien. Y eso te pasa en, en, en bueno, en miles de cosas, en situaciones en la vida, ¿no? Pero queda así, o sea, que quiero decir que, a veces, eh, esto nos prepara un poco psicológicamente este vídeo para que, Penséis que vosotros, igual que yo, podemos estar en el lado de los que nos ha tocado, digamos, la parte fea, de que tenemos un cuerpo o unas condiciones, unas actitudes físicas que, que son peores que la media. Otra gente tiene unas condiciones normales, digamos, con la media, y otra gente tiene unas cualidades impresionantes al lado de la media, ¿vale? Que ya le vienen, ¿vale? Luego, eso, con entreno, sí la persona se dedica y entrena, pues eso se potencia muchísimo más. Pero quiero decir que hay unas cualidades, hay unas cualidades porque hay gente que es muy rápida y gana los 400 metros lisos o tal, pues porque de alguna manera tiene alguna cualidad que le hace superior a otros, porque para entrenar 400 metros lisos no hace, que hace falta hacer a lo mejor sí que hace falta, no sé, 80, 90, 100 semanales, pero no más de 80, 100 semanales, no necesitas irte a 300 kilómetros semanales, quiero decir. Entonces, todo el mundo puede entrenar 80, 100 kilómetros semanales si está dedicado a entrenar. Sé que mucha gente aquí a lo mejor diga hostia, pues mucho. Bueno, depende, pero si tú estás entrenando y llevas varios años, es perfectamente asumible hacer 80, 100 kilómetros semanales y más en asfalto, que no hay del nivel, por lo tanto son menos horas de entrenar. al final es, dedican menos tiempo, ¿no? Que, que si hiciera 80, 100 con 4.000 o 5.000 positivos, o 3.000 positivos, ¿no? Dedicarían más tiempo. Eh, bueno, pues ya está. En resumen, lo que tenéis que tener en cuenta es eso. Que, que no nos amarguemos, no nos amarguemos, nos volvamos locos y decir, hostia... Eh, yo voy a poder ser como, no vamos a decir como el Kylian porque yo creo que todo el mundo asume que no va a poder ser como el Kilian, ¿no? la mayoría de la gente asume que no va a poder serlo, aunque sean jóvenes y tengan tiempo pero, pero sí que a lo mejor piensan que un poco detrás del Kilian, bueno, aún así hay que tener unas cualidades hay que tener unas cualidades, o hay que tener una... que estás tocado por Dios, como decimos, ¿vale? y, y ya está, eso hay que tenerlo en cuenta eh, no quiero meterme con, con cosas de entrenos, pero, por ejemplo, no quiero meter pesado vídeos de pesados de datos y tal. Ya este vídeo, como es grabado con la cámara, no, no se puede meter, compartir pantalla y así, ya no, no tenéis eso. Pero pongamos un ejemplo. Si yo empecé a, a correr lo que es trail, ¿no? A trail. Yo había corrido de joven, pero de más pequeño y, y con cierta edad corrí un poco, pero no me dedicaba a correr. No, no, no era mi deporte, eran las pesas, ¿no? Eh, quiero decir que yo más o menos en el año 2013, creo que fue 2013, tampoco 2020, pues empecé a entrenar y tal, ¿no? Bueno, pues yo los mejores resultados, de hecho lo he estado repasando antes en el Strava, ahí en el otro ordenador, lo he estado repasando precisamente para tener el dato y yo mismo me sorprendo y digo, pero yo cómo podía ir a esa velocidad? Bueno, pues yo mis mejores tiempos los tengo en la época de mayo, mayo, ¿vale? Mayo de 2019, ¿vale? Es lo mejor cito, que yo prácticamente yo creo que es mis máximos. ¿no? Mayo 2019, en diciembre también estuve bastante bien, de 2018, 2019, ahora no me acuerdo cuál era el. Pero, eh, ¿qué quiero decir? Que ahora yo, por ejemplo, estoy más lento, estoy más lento, paso más años, soy más lento, ¿vale? Y entreno la cantidad de volumen semanal más o menos igual, o sea, las horas que yo dedico a la semana son muy parecidas, ¿eh? Son muy parecidas, ¿eh? pero eh, pues se te presentan lesiones que te hacen que, que pierdas tiempo y luego necesitas otra vez tiempo por delante, o sea, otra vez necesitas varios meses para coger nivel. Mira, voy a poner un ejemplo para preparar una, una carrera. Ultra Barcelona, yo empecé, mira, yo estaba entrenando, y esto lo pongo como ejemplo porque se enlaza con el otro vídeo que hice de con qué antelación hay que hay que preparar una carrera, o sea, cuántos meses tienes que ponerte antes a entrenar una carrera, ¿no? Bueno, pues yo más o menos estaba en modo mantenimiento, porque entonces tiraba yo mucho realmente, y yo más o menos por diciembre, enero, por ahí, yo estaba haciendo tirada larga de 45 semanales, 45 semanales, no, eh, 45 kilómetros en tirada larga, ¿vale?, más o menos, y era en modo mantenimiento, porque para mí es normal, de verdad, es muy normal hacer tirada larga, de, no es, no es exagerado, ¿vale?, de hecho, además he estado comprobando en qué circuitos, en qué circuitos he mejorado más para luego yo estudiarme y decir vale, este tipo de circuito es el que me ha dado más, más nivel. A mí el circuito que más nivel me ha dado son dos circuitos, dos circuitos. Uno que tengo de casa, de casa, hasta el castel de, de Monbuy más o menos, un pelín antes, un pelín, a veces me daba la vuelta un poco antes o por ahí, pero ese tramo, ¿vale?, no tiene demasiado desnivel, ese tramo como mucho saca 660, sí, si subo al castillo un poco más, mejor 600, 700, pero eh, son 600 y pico positivos, no tiene demasiado, distancia, pues si voy hasta el castillo eran 28 kilómetros, es decir, eran, sí, más o menos, 28, ¿vale?, 14 y 14, Quiero decir que ese circuito a mí me ha dado los mayores récords, los mayores récords me ha dado un circuito que era máximo 28 kilómetros, que muchas veces cuando iba a hacer récord era hacer 22 o 24 kilómetros a muerte, ¿no? A muerte contra con él, pero con muerte, con buena muerte, bueno, ya me entendéis. Eh, con circuito un poco mixto, también tenía un trocito de asfalto, tenía un trocito de asfalto que le podía meter ahí trae, entonces ahí se sacaba unos tiempos buenos, ¿vale? Y y entonces era un poquito mixto, vale me permitía tener mucha velocidad e entrenar velocidad entrenar rápido, rápido, rápido vale, pues eh, pues ese circuito es el que me ha dado mejores récords que más o menos eran a 4.47, no me acuerdo eh, lo tengo por ahí 4.47 el kilómetro eh, 26.600 me parece, o 28, no me acuerdo 28 y 700 o algo así, zona de 26 kilómetros, 28 kilómetros, con 600, 700 positivos, a 4,47 el kilómetro, está bien, ¿eh? 4,47 el kilómetro, está bastante bien, 4,47 de ritmo, está bastante bien. Vale, pues eso, es, eso me daba ese circuito, y luego cuando ella ha trabajado para circuitos ya grandes, para UTV, para UTVCN, para Ultra Barcelona, que por cierto, estoy apuntado, eh, estoy apuntado a Ultra Barcelona del año 2021, estoy apuntado, en la de en la Long en la long, en la son 82, 84 y unos 5100, ¿vale? 82, 5100 o algo así es, ¿vale? Me he apuntado a esta porque estaba la de 130, que estaría guapísimo hacerla, 130-9000, pero claro, luego he pensado, a ver, 130-9000, me voy a hinchar de entrenar para, para prepararme para 130 corriendo, me tengo que hinchar de entrenar de, de mucho volumen para luego manejarla bien y luego... También había otro problema, en este caso era un problema logístico, es que yo todas las carreras voy solo, yo siempre voy solo en las carreras, no tengo nadie de asistencia, nadie me recoge, nadie viene de la familia, nadie. Siempre voy solo, solo como Mindoro, totalmente solo. ¿Qué ocurre? Que una carrera de 130, 9.000, pues contar que si UTMB son 170, 10.000, y la mayoría de la gente se va unas 30 horas, vamos a poner de media, 30 horas, gente que más, gente que menos, pues ponle 30 horas, pues claro, si 170, 10.000, son 30 horas, 130, 9.000, puedes bajar algo, pero tampoco tanto, porque el desnivel es casi mismo, son 1.000 positivos menos. 1.000 positivos menos, eh, y sí que 40 kilómetros menos, pues como mucho te vas a ahorrar 4 o 5 horas, pero no creo que te ahorres mucho más de 5 horas, es decir, que son carreras de 24 o 25 horas corriendo. Claro, 24 o 25 horas corriendo... Eh, implica que cuando tú llegas a meta y tú acabas, estás reventado absolutamente, reventado absolutamente son 24 horas, 25 corriendo no andadito eh, intentando hacerla bien, me refiero intentando darle todo lo que tú puedes darle, no, no por pues si hombre, si te la tomas y dices, bueno, hay 40 horas y la acabo en 40 horas, pues no vas a quedar igual de hecho polvo, pero si tú la aprietas y la compites, quedas reventado totalmente, ¿no? entonces yo tengo ese problema, que yo cuando acaba la carrera... Eh, yo tengo que dormir o descansar porque son 25 horas, ¿vale? o sea, no puedes, mmm, vamos, no es una locura coger el coche e irte a volver a casa a 300 kilómetros que te estaría de casa esta carrera, ¿no? 300 más o menos o 200 y pico. Entonces, claro, eh, hacerte 200 kilómetros eh, después de 25 horas corriendo sin haber dormido eh, es muy peligroso. Entonces yo tengo que pues dormir en el coche, en fin, tal. Entonces la conclusión es que logísticamente eh, me hacía perder mucho tiempo y digamos la recuperación no iba a ser tan buena porque me obliga a estar reventado, dormir en el coche, comer un poco pues, las cosas que yo me lleve, porque aunque comas después de la, en el habituamiento de final de carrera, luego digamos tú tienes que tener ¿no? cosas para recuperarte y tal. Entonces la conclusión es que logísticamente era demasiado larga para yo solo, sin asistencia de, de ningún familiar, que venía a buscarme, recuperarme un poco rápido luego a la vuelta, ¿vale? Recuperarme rápido y poder conducir. Entonces que, uh, tenía que quedarme en el coche a dormir, estar hasta el día siguiente, en, eh, pues ya digo, llevarme mis comidas y tal, pero estar hasta el día siguiente en el despertarme y entonces volver. no Total, se me hacía... Eh, como que iba a ser un, una recuperación un poco mala, vale, un poco hecho polvo. Eh, no es lo mismo que tú, por ejemplo, acabas una carrera de 25 horas y tienes a alguien que viene allí, tu mujer, o alguien pum, te recoge con otro coche, o, o alguien que, bueno, de alguna manera se, que se combine o ha ido contigo, y, y tú no tienes que conducir. Entonces tú acabas la carrera comes después de acabar la carrera y ya vuelves a casa, pero no tienes que conducir tú, te traen, y luego ya en casa, duermes ya en tu cama tranquilamente, comes ya las cosas de casa, que tienen muchos más apaños para comer, ¿no? Variado, y, y entonces es lo suyo. Pero yo ya digo, en este caso, que, que yo las carreras las uso totalmente solo siempre, eh, conclusión, me hago la de 82-5100 y, y a la noche he acabado, me sale a las 7 de la mañana, y con mucho... Con mucho, no sé decirte, pero bueno, mucho a las 10 de la noche ha acabado, ¿no entiendes? O sea, que has acabado, pum, y ya o vuelves o te echas un poco, pero no es lo mismo, ¿no? Hacerte, yo no sé, 12 horas de carrera, 12 o 14 o 15 horas que salgas ¿no? Pero me refiero que no es lo mismo hacerse eso que hacerse 25 y, y luego recuperar, luego tener que conducir, ¿no? así que bueno, por eso me he apuntado a esta más corta y luego porque la voy a disfrutar más porque voy a salir más fuerte, claro, no es lo mismo salir para 80 que salir para 130, ¿Eh? con el otro del nivel, entonces el otro tienes que salir muy lento, todo tienes que hacer muy lento, las subidas no puedes correr ninguna porque como corras un poco en una subida te, te revientan las piernas, no te van a quedar piernas para el kilómetro 130, Así que, conclusión, pues me vamos a esta, que esta puede salir un poquito más vivo, no es que pueda salir fuerte, porque 80 km no puede salir fuerte, pero puede salir un poquito más vivo y muchas subidas tendidas que no sean muy fuertes las puedes correr, y eso me va a dar ese plus de disfrutarla un poco más también la otra pues va a ser todo bajada, un poco complicada, reventado, bajando despacito porque iba sin piernas. En cambio yo a lo mejor 80, pues bueno, iré tocado de piernas, pero bueno, podré bajar medio técnicamente, podré colocar los pies un poco medio bien, ¿no? Entonces, es otro, es, digamos, se disfruta más, se disfruta más. A Kilian seguro que disfrutaba mejor la de 130, pero yo a mi nivel disfruto más la de 80 que la de 130, ¿vale? Y ya está. Y... Y bueno, pues eso, por ejemplo, carrera esta, hablando del tema, y ya voy a cortar, no sé cuánto tiempo, aquí no me lo marca ahora, no veo el tiempo que llevo. Eh, mmm, por ejemplo, ¿con qué, ¿con qué preparación empecé yo a hacer la, el incremento de carga de kilómetros para UTBCN? Pues más o menos, para que contéis, eh, estuve unos 3-4 meses haciendo el incremento. Es decir, yo entrenaba como base 45 en tirada larga, no me acuerdo, semanales, no lo he mirado, tendría que mirarlo. Pero bueno, si hago de 45 en tirada larga, son 150 semanales o 140 semanales, o 130 seguro que estaba haciendo. Y, y entonces, eh, bueno, pues los incrementos fueron eso, me refiero, que solo tuve que incrementar para preparar esa carrera 15 kilómetros. 15, por bueno, en alguna ocasión serían 22 porque hice 67 en algún momento. 22 kilómetros la tirada larga, incrementarla. Pero quiero decir que la base que yo llevaba ya meses antes era casi ya la óptima de la tirada larga para esa carrera. Quiero decir, cuando, cuando hay que tú tienes que elegir una carrera, tienes que mirar algo para lo que tú estés medio preparado. ¿vale? Medio preparado. Prefiero, si tú vas a mirarte en una carrera de 80 kilómetros si y tu tirada larga es de 20 no te metas en 80 kilómetros, no te metas porque está tan lejos lo que estás haciendo de lo que realmente necesitas entrenar para esa carrera, que no, aparte que tampoco la vas a disfrutar, entonces, a corta carrera, mete un maratón y ya está, y conforme tú, por tu vida, por tu situación, tengas más tiempo y puedas entrenar más tiempo y puedas alargar y tus piernas aguanten mejor y más de todo, las maneras preparado, pues entonces, ya te dices, voy a prepararme, voy a, me apunto a tal carrera y, y la carrera exige tirada larga de 50 y estoy entrenando 35-40, pues dices, bueno, carrera larga de 50 y estoy entrenando 35-40, bueno, pues más o menos la puedo incrementar, que no hay demasiado salto, ¿no? Pero es así, hay que ser un poco práctico. Y ya está. Pero bueno, repasando un poquito, yo digo, la mejor carrera que yo en comparación me ha ido, está, pues eh, el incremento de carga lo hice en cuatro meses, más o menos. Es decir, me, me la preparé en cuatro meses, digamos, sobre una base buena, razonablemente, cuatro meses de, después de llevar esa base buena de mantenimiento, la preparé en cuatro meses, más o menos, ¿eh? para que veáis un poquito. Y fue muy bien preparada. De hecho... Eh, ya digo, los mejores tiempos en 60 kilómetros, en 50 kilómetros, en, en trail con 50 y con trail con 60 kilómetros en, en los entrenos, los mejores tiempos los tengo durante la preparación a la, a la Ultra Barcelona, y, y de hecho, y luego después tengo también, creo que el no sé récord, más o menos, empatado con otros entrenos antes de la Ultra Barcelona, igual, es decir, que yo metí 110 kilómetros, 108 kilómetros que era Ultra Barcelona, y a las dos o por ahí semanas hice prácticamente récord otra vez de unos 50.600, 50 kilómetros 1.600, un tiempo bueno para mí. Eh, y ahí, quiero decir, esos entrenos, esa subida de carga bestial, de, de carga de trabajo, al final me dio el, el nivel, ¿vale? Y ahora ya cierro, por ejemplo, ahora estoy en modo bici, y ahora estoy mejorando, pero con un volumen fuerte, ¿vale? Con volumen fuerte. ¿Vale? quiero decir que eh, si no estás tocado por la mano de Dios como decimos al principio eh, es todo trabajo todo trabajo ¿vale? y, y bueno eso si quieren mejorar no, no hay más escapatoria, vale. pero bueno que tenemos que ser realistas y saber que, eh, que hay como unas mira, hay unas medidas, a ver las tenía voy a, voy a intentar a ver si lo puedo pillar pero para que la gente se haga una idea eh, que en este vídeo no lo voy a tener bueno, sí, más o menos, a ver, voy a intentar aquí, en este, este el sacar, más o menos mira, tiempos un poco, digamos mmm, que cuesta mejorar, para que la gente diga vale, eh, ¿cómo sé si estoy tocado por la mano de Dios o no? pues mira el tocado de la mano de Dios es muy sencillo tú tienes que entrenar 30.000 positivos en tres horas, más o menos Tú mírate eso. Es una referencia que yo uso mucho, mucho. 30.000 positivos, 3 eh, horas, ¿vale? Y luego entrenar, por ejemplo, 50.500, 5 horas y algo. 5 horas. Entrenar. No digo el día que tú le metes caña, una carrera o tal. Eso tienes que mejorarlo todavía más. Pero quiero decir que entrenando normal, sin, sin matarte, ¿vale? Sin matarte. Eh, normal, mira un 80%, bueno, sí, 76%, no, se da al 80, sí. Bueno, 30.000 positivos, tu cuenta. 30.000 positivos, lo saco en 3 horas, que es a 6, tengo marcado aquí. Así es el kilómetro. Bueno, pues esa es una zona razonable. Para tú ya decir, hostia, estoy realmente. Tengo condiciones o no tengo cualidades, tú tienes que ver que eso lo bajas. Si tú ves que los 30, 30K, 1.000 positivos, más 1.000 negativos, ¿eh? 30.000, tú ves que más o menos entrenando no a morir de ese día, sino que tú entrenas normal y dices, "Más o menos me salen unas tres horas." Bueno, pues cuenta que dices, "Tengo posibilidades de ser un tío bueno corriendo", ¿Vale? Si tú ves que los 30.000 positivos, dices, "Hostia, no hay manera de bajar los tres horas y media", por ejemplo, 3 horas 20, 3 horas y media y te quedas estancado y de ahí no lo bajas pues cuenta que, bueno, pues eres como la mayoría de la gente, que, bueno, que tenemos unas condiciones normalitas y, y es todo trabajo, ¿vale? Pero que, no sé, eh, ya digo, la, el objetivo un poco del vídeo era un poco que la gente sea realista y que la gente, digamos, eh, no tenga un común disindustria hostia, conseguiré tal, bueno, pues, tienes que coger como unas referencias y con esas referencias podrás saber más o menos si dices, bueno, realmente puedo... ¿Destacar o no puedo destacar? Y luego os puedo dar unas referencias, en asfalto también, que sería más o menos, el medio maratón, más o menos una hora y media, aproximadamente. Medio maratón, una hora y media. Esa es una referencia, digamos, bastante consiguible, gente con nivel normal, una hora y media en media maratón, es bastante asumible, con entreno, con entreno, bastante asumible. ¿Cuánto es el 10K? 40 minutos. 40 minutos el 10K, 10K de asfalto, más o menos 40 minutos, es una cosa asumible y que todo el mundo puede llegar con, con entreno. entreno digo, cosa realista cosa que se puede conseguir 40 minutos del 10K más o menos, ¿eh? 40 con 50 el cálculo exacto, pero 40 minutos del 10K, 1 hora 29 1 hora 30 en medio maratón y unas 3 horas 5 por ahí, 3 horas 5 bastante asumible para la mayoría de la gente con mucho entreno pero que digamos que que no hace falta que esté toca por la mano de Dios, ¿eh? ¿entendéis? Y una edad normal, ¿eh? una edad normal, no, no pases de 40 años, más de 40 años empieza a complicar las cosas, ¿eh? intentar siempre si tener una edad menor de 40, si tienes una edad más de 40 se empieza a complicar todo, es un lastre, ¿vale? Eh, y luego, por ejemplo, pues eso, ya digo, contar los 50, 50 kilómetros, ponle 1.300 50, 5 horas. Más o menos, eso es conseguible. 50 kilómetros, 1300 de trail, que no sea un trail técnico que no te obliga a estar echando las manos, ¿vale? Un trail sencillito, 50, 1300, 5 horas, más o menos, ¿vale? Eso es asumible. Luego, por ejemplo, otro que podéis coger es 60 kilómetros, así es el kilómetro, 60 kilómetros, así es el kilómetro, con poco de nivel, con igual, unos 1300 positivos, algo así, os pues tiene que poder más o menos llegar a salir con entreno y con. Con entreno duro, ¿no? Pero más o menos 60 kilómetros, así es el kilómetro, con un desnivel de 2300 de ¿vale? Y ya digo, luego 50, contar igual, unas 5 horas, eh, así es el kilómetro igual, con los 1300 más o menos, y, y ya está, eh, ya digo, eh, son referencias. Con eso ya podéis hacer una idea, decir, bueno, vale, pues eh, hasta ahí sé que puedo llegar. Hasta ahí ya digo, yo digo que, hombre, no te voy a decir garantizado, pero. Cualquier persona con sus unos cuantos años de entreno, ya digo, sin estar tocado con un veodón más bestial ni nada, sin ser digamos, una persona superdotada, se puede conseguir eso. A partir de si ya por ejemplo tienes más edad pues bueno cuando tienes sobrepeso pues, pero yo ya cuento que si tú vas a entrenar un poco duro ya te vas a poner más fino ya vas a adelgazar ¿me entendéis? O sea eso ya se entiende ya se entiende que todo pues cuando no corremos tenemos un poco de sobre pero está un poco más gordos no bueno pero, pero bueno ya se entiende que cuando tú entrenes duro vas a bajar y vas a afinar y esa esa parte digamos ya viene en el pack ya vendrá en la bajada de peso vale y ya está os dejo os dejo aquí el vídeo, era digo, bah, tenía claro la hora medio día, bah, digo vamos a hacer un pequeño vídeo, un vídeo tocho pesado de esos que me gustan a mí ¿vale? hasta luego, si tenéis cualquier cosita que queráis, oye pues, ¿por qué no hablas de tal cosa? Eh, ponérmelo en, en los comentarios vale y, y ya está haré un directo, hoy es jueves no creo que hoy pueda porque tengo que entrenar, entreno hasta mañana y ahora tengo que entrenar otra vez, esto es básico pico y pala no pico y pala, mucho trabajo, y ya digo, no creo que hoy me dé tiempo a hacer un directo, si me diera tiempo por la noche, por lo mismo, si puedo arrancar un directo antes de las 11, o no más tarde de las 11, me meto, ¿vale?, a hacer directo, pero si no, pues ya esto viernes o sábado, cuando pueda, porque ya digo, como, bueno, ya los que me vais conociendo, o sea, mi prioridad es entrenar, mi prioridad no es YouTube, mi prioridad es entrenar, ¿vale? era así de claro, y lo tengo muy claro, entonces lo que no voy a hacer nunca es perder un entreno para hacer un directo, por ejemplo, nunca a veces, ¿eh? nunca a veces, así es, siempre. Yo tengo un entreno, lo tengo que hacer, tengo que sacar tanto, y eso hay que sacarlo, y ya está. Que un día se me ha complicado la cosa y no lo he podido sacar, pues no lo he sacado, eh. Quiero decir, no es que me vaya la vida, pero sí que sí, por ejemplo, digo, ah, pues voy a hacer una cosa de YouTube, no. Primero, prioridad es entrenar, eh, porque es lo que al final, digamos, te da el nivel y es lo que te gusta, ¿no? Y, y ya está, ¿vale? Un abrazo y nada, esto, vídeo para dormiros por la noche, yo qué sé, para, para entreteneros cuando estéis trabajando y poner algo de fondo, no sé, venga, hasta luego,